de irregularidad en el gobierno sale y va a salir mientras que ahora nos estamos enterando de las irregularidades del pasado hoy se enteramos de las irregularidades del gobierno hoy que son irregularidades Ustedes las han visto y se comparan con las del pasado. Eso es un gobierno transparente. El gobierno transparente no es que no surjan irregularidades. Hay irregularidades y van a surgir más irregularidades, como surgen en cualquier empresa. La responsabilidad del gobierno es que actúa como ha actuado cuando surgen esas irregularidades. Y donde no hay en este gobierno, casi sin precedentes en la administración pública dominicana, no hay ningún tipo de impunidad. Gracias, señor